Iwatari-san! ¡Tomo! ¡Haji mamaste! ¡Hoy dicte coides! ¡Doso, yorisku, más ¿Gordo hablas japonés? No. Señor, es un honor. Gracias por la alegría que trajo a nuestras vidas. ¡Es genial! ¡Su jueguito me la peló!